Recientemente hemos incorporado unas nueva, unos nuevos equipos multifuncionales con la tecnología Flow, llamamos multifuncionales Flow, que incorporan también un software para gestión documental en la nube que ofrecen una alta seguridad. Con estos equipos ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de gestionar los documentos de una forma más eficiente para aumentar la productividad en todos los niveles. Hay que tener en cuenta que el coste del documento está compuesto, solo el 10% viene dado, asociado al coste del hardware y el consumible. El otro 90% viene más ligado al coste de la gestión del documento en sí, desde que lo imprimes hasta que lo archivas, lo almacenas, lo intentas recuperar. Ese coste tiene para la empresa un coste en torno a un 90%. Ahí es donde realmente podemos ofrecer muchas mejoras de... Productividad, de ser más eficientes a los usuarios y con este, nuevo, con este nuevo hardware que ofrecemos y este nuevo software, nuestros clientes van a tener la posibilidad de ser más productivos y eh, ahorrar en costes.